Gente, piden que maten al, itali al italiano con coronavirus. Ya no hay coronavirus, señores. Esos trucos, esos trucos son fuertes. ¿Eh? El domingo 1 de marzo, República Dominicana se convirtió en el país número 66 en detectar el coronavirus conocido, que se ha infectado casi 90 mil personas y muriendo, a más de 2,000. Un italiano de 62 años permanece en aislamiento en el Hospital Ramón Lara de la Policía Nacional y las autoridades sanitarias dominicanas están ejecutando el protocolo establecido por la Organización Mundial de Salud OMS ante esta situación. En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar donde los usuarios han emitido un sinnúmero de opiniones llegando al extremo, incluso, de pedir la muerte del extranjero, como lo expresó el artista urbano Seki Vicini en su cuenta de Instagram. Si tienen el comentario por ahí, el comentario del caballero, de, del artista urbano Seki Vicini, que pide que mataran al, al extranjero que tenía coronavirus. Señores, estos muchachos no se hacen esperar con los comentarios. ¿Eh? Para mí, para mí, hay que chequear bien ese caso de coronavirus. Para la orca hay que llevar. Señores, eh, yo creo que Dios que nos ampare y nos libre de esa enfermedad, pero hay que, hay que tener mucho cuidado a emitir un juicio porque pueden desviar cualquier noticia, cualquier duda que tengan. Uh, señores, coronavirus. ¿Eh? Pero me dicen que en Italia estaba suspendido hace un mes los vuelos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado con los viajes de Italia? Porque estaba suspendidos supuestamente, y ahora sale que un italiano que llegó aquí a finales de febrero tiene coronavirus, pero lo más delicado que es que, que le da coronavirus en, en otros países Usted lo ve tirado en una cama y, y lo ve en atenciones médicas, pero ese señor hasta saludó <risa> demasiado sano, señores, los dominicanos somos pendejos. Hay unos cuantos, sí, que quieren, que quieren meter esa ñoña, como dicen. Pero ese caballero infectado con coronavirus, ¿eh? ¿Qué usted cree, flaco? ¿Eh? ¿Usted cree que es distracción del gobierno este caso de coronavirus? ¿O es realidad? Usted puede compartir eso conmigo al 809-725-0505. ¿El coronavirus distracción o realidad en el país? ¿Qué usted opina, Gerard <ríe> Dígalo, dígalo. Distracción, dice Gerard Y usted, flaco. Distracción también. Todo el mundo le, le, le quita el ojo a la manifestación, a la protesta. Y viene y se enfocan en el coronavirus. Y muy inteligente eso, esos trucos de ¿eh? ¿Eh? Balaguer. Balaguer. Hello, buenas. Hello, buenas, Néstor. Sí. Vamos a votar mi hermano? Bien, bien, ¿y usted? ¿Tú sabes lo que está haciendo señor, ya? Hay? Diciéndole, vaya <risa> al PLD. Para que lo esté claro. ¿De dónde nos llama? Se fue. 809-725-0505. Distracción o realidad, el caso de coronavirus. Pues el señor que le hace así. Pero será que tiene mucha fuerza este señor que, que se queda parado. ¿Eh? 809-725-0505. Llame y comuníquese con nosotros Y comente Si el coronavirus es Realidad O distracción del gobierno ¿eh? Aquí en Santo Domingo Yo pienso Mi pensar y mi opinión Es que es distracción Porque el gobierno está muy mal parado ¿eh? Muy mal parado En cuanto a la manifestación de la protesta ¿eh? Puede ser un truco que hagan los asesores del hombre, le hagan dado, porque todo el mundo, no todo el mundo, el que es con muchísima mente corta, se enfoca totalmente en el coronavirus y deja hasta de manifestarse, porque ya eso se venía a pasar, porque días antes dijeron que llevaran mascarilla a la, a la concentración que había en la Plaza de la Bandera, en el Trabucazo, ya eso venía por ahí. 809-725-0505. Realidad o distracción. De, pueden llamarlo peledeístas, eso no es nada, pueden opinar. Todo el mundo puede opinar. Distracción o realidad. 809-725-0505. Mira, hay en, en países que ha entrado la enfermedad, flaco. Esa gente cae como los pollos. Y de que están enfermos, usted lo ve en una camilla. Que le están dando su tratamiento. Pero este señor, bien. ¿Quién es que cierra la puerta cuando él se va? ¿Eh? ¿Eh? Hay una pregunta ahí. Cuando él entra, no es él que cierra la puerta. ¿Qui ¿quién, ¿Quién es que la cierra? ¿Eh? ¿Es automática esa puerta? Está raro, está raro. Cuando el caballero se retira, que dice el adiós de la muerte. Y va y entra a la habitación. Hello, buena. Hello, buena. Hello. Señores, no pueden llamar. Esos minutos. Para usted llamar a un programa. Tiene que tener mil pesos para allá. Vealo ahí, vealo ahí. Vamos a verla. Póngalo en grande, por favor. La, el, el video donde él saluda. Señores, mire cuánta salud. Mire cuánta salud tiene ese caballero. Eh, y da una vueltica también para que le vean la bata. Señores. ¿Y a quién que le dice a Dios Blanco? Señores, ese es el, el, el infectado de coronavirus. El infectado. Ve a ese hombre con... ¿eh? Pueden buscar eh, producción, si se puede, buscar un infectado de, lo de China, los que están, ¿eh? que, que tienen el virus, para hacer una comparación del ánimo que tiene este caballero, que supuestamente está infectado. Ahora salió que no. Salió que no, me dijeron, que, que no lo tiene. Vaya a ver, confírmeme eso. Hay que ver. Que, que la. <ríe> para transmitir eso, ¿verdad, Franco? Señores, puede opinar con nosotros: 809-725-0505. ¿Realidad o distracción es lo que está pasando con ese caso? lo buena? Buena. ¿A su orden? Eh, con el joven, que eh, era por el hombre. Póngelos. Eh, póngaselo de nuevo a la dama. Buenas. Hello, buenas, sí. Eh, caballero. Dígame. Pero usted pone en duda que ese hombre está enfermo. ¿Pero usted cree que un país va a jugar con una cosa tan grave como esa? Pues yo creo que ese es un programa equivocado. Yo pensaba que ese programa era de farándula. Ese muchacho no sabe ni siquiera expresarse ahí. que se gracias, gracias o, 809 725 0505 pueden seguir llamando y opinar sobre, sobre el tema realidad o distracción es el caso de del Tajalán ese que está diciendo adiós Señor, usted puede llamar y expresarse ese sentimiento tirarlo al aire, que eso no, es lo buena Neto sí a su orden esa que llamó ahí, Paredes. ¿De, de quién es, De Paredes la que llamó ahí, ahí no <ríe> saben que se van eh. cree que cree usted que, que está enfermo ese caballero ahí, enfermo, véalo ahí, ese no tiene nada eso, <ríe> ese eso se va allá, eso es la vaina de política eh, que está jodiendo con eso, el <ríe> nadie vaya a votar aquí, gracias gracias, muchas gracias, 809. 725-0505. Eh, realidad o distracción, el coronavirus DRD, el infectado, que es italiano, me da flaco. Es eh, de Italia, me parece, que llegó a finales de febrero, pero me parece que están suspendidos. Hello, buenas. Hello. Nos escucha, hello, buenas. 809-725-0505 Usted puede darnos su opinión Lo que usted crea más conveniente Sobre el caso de coronavirus De coronavirus En Santo Domingo ¿Eh? Hello, buena Hello. Hello A su orden no, sí Yo creo que ese no tiene nada Usted cree que no tiene nada No lo que, lo, lo que se murieron ahí en San Francisco de Macorís, eso, eso tiene más coronavirus que ese. Eso para la población, para que el pueblo no se manifieste. Así. Como se está manifestando. Ok, su opinión. Dice el caballero que es una distracción para que la gente no siga protestando. ¿eh? señora que tenéis cuidado, que los dominicanos ya no estamos creyendo esos cuentos. Hello, buena. Hello. A su orden. Mira, mi hermano, eso es político, ese es el es gobierno para debilitar la marcha. Oh, o dice el caballero que eso es el gobierno para para que se olvide de la protesta. ¿Eh? Pueden llamarnos, su opinión, 809-725-0505. El coronavirus DRD, distracción o realidad. Pueden, pueden llamarnos, blanco. Notería, blanco. Señores, miren el baile, como sale el hombre, ya se di La máxima. ¿Eh? Distracción o realidad. Vámonos a una pausa y retornamos. Hello, buenas. Hello. Están tirando unos comentarios fuertes por ahí en caso de, de coronavirus. Pero no se puede descartar porque una enfermedad viral por con contagio de una, usted tose o en la mano, tiene que lavarse bien la mano, las precauciones del coronavirus, producción se puede, se puede buscar ahí, cuáles son las prevenciones, ¿verdad? Para ir leyéndola, para que la gente tiene que cuidarse. Esa, esa tocedera que hasta en los carros de concho, <risa> te tiene que taparse cuando usted va a esternudar o a toser. Porque es de mal agrado su mascarilla también, el que, el que está hablando con comida y con personas que usa su mascarilla. Porque dígame usted, usted no puede estar transmitiendo esos gérmenes, no tan solo el coronavirus, muchas enfermedades que por transmisión que usted tose o algo y se le puede pegar. Señores, vamos, eh, teníamos un debate antes de la pausa y vamos a continuar con él. 809-725-0505. ¿Cree usted que el italiano que detectaron con coronavirus sea una distracción del gobierno para que la gente se olvide de, de, de la situación, de las protestas que hay en diferentes pueblos, en el país entero? ¿O es una realidad? ¿Nos puede llamar a 809? 725 0505 y opinar, dar su opinión como a usted les parezca. ¿Eh? ¿Es el coronavirus de RD, distracción política o realidad? 809-725-0505. Los niños también, las escuelas, cuando llega un niño de la escuela, tienen que lavarle la mano, lavarle la mano cuando van a comer, pendiente a sus hijos, ¿Eh? Porque me parece que a los envejecientes, a los niños, es que le ataca más, eh, con más, con más fuerza. Y tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, porque siempre le ponen la mano a cosas. Y hay que lavarse la mano. Hay que lavarse la mano. Realidad o distracción es el caso coronavirus de R.D., para mí es di distracción, porque una persona con coronavirus tiene que estar eh, interno de una manera de emergencia, ¿verdad, flaco? Y los vuelos tienen que estar cancelados, porque en todos los pa eh, países cancelan vuelos, cancelan de todo, y aquí parece que no. Que no es... Parece importante que no lo cancelan. ¿Entiendes? Y hay que tomar cartón el asunto porque es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral que anda en el mundo entero. Y países más adelantados que nosotros, 50 años de luz, ya están contagiados. Pero yo pienso que si hubiese llegado aquí de 10, hubiese pasado lo muerto. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. 809-725-05 05. Ponga su recarga y llame. Y opine sobre el tema distracción del gobierno o realidad. El coronavirus que hay en RD. Hello, buenas. Hello. A su buenas. orden. Eso es político. ¿Es político? Sí. Desde dónde nos llama? De las guaranas. Hey, la gente buena de las guaranas. Dicen que es político el coronavirus. ¿Eh? Tiene color esa enfermedad aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Señores, pero la verdad que si eso es así, ¿eh? se notan desesperados. Es ¿Eh, flaco. Se notan desesperados que puedan inventar ¿eh? una mentira tan fuerte como es esa, jugar con la mente del, del pueblo dominicano no es fácil señores 809-725-0505 llámenos y diga de dónde nos llama y opine como usted crea conveniente en el tema del caso del coronavirus en RD 809-725-0505 otra cosa las mascarillas se están vendiendo flaco que no hay Valía tres pesos, ¿cuánto era? ¿Cinco pesos que valía? Y ahora cuestan 25 y 30 pesos. Lo buena. Buena, buena. A su orden. No creo que sea político, ¿no? ¿No cree que sea político? Negativo. Ok, ¿de dónde nos llaman? De Samaná. De, de Samaná, Samaná la, la gente buena de Samaná, un saludo a nuestra gente buena de Samaná. Dice el caballero que no es político. Que es realidad. Bueno, señores. En, la, en la, las redes que estamos dando fuego, flaco. 809-725-0505. Realidad. o oh, distracción. Distracción. <ríe> Ay, Dios mío. Señores. Esto no es público. Este WhatsApp no es público. Llámenos ahí. 809-725-0505. Realidad o percepción, percepción, no, perdón, realidad, o distracción, el caso coronavirus. Bueno, esto, <ríe> flaco. Hello, buena. Hello, buena. Hello. Hello, buena, se cayó, 809-725-0505. Coronavirus, realidad o distracción del gobierno. ¿Eh? Hello, hello buena. Se cayó flaco, pues llegamos al final. Ya llegó, llegó la hora. Quizás mañana no estaremos solos. Señor, un saludo a la gente de Vister Valle. Pueblo nuevo. Eh, la gente mía de las Guaranas, que siempre están activos en, en, este, en este programa. Y la gente de Samaná. Son gente buena. Vamos para allá pronto, para Samaná. ¿Eh, eh Flaco, un viajecito? Flaco, un viajecito para allá, para Samaná. Nos llevamos a Liz también. Eh. Eh, tú? <risas> Señores, hasta mañana. Recuerden, eh, si usted no lo vio ahora en vivo, lo puede ver. Por Telenor.com.de Todas las redes sociales Estaremos ahí ¿eh? puede dejar su comentario abajo Con educación ¿eh? No se altere Señores Hasta mañana Los sosobrosos